Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, hoy tenemos entonces una replay del de, eh, señor Nando Capo que nos ha enviado muy amablemente O sea, yo Y... Eh, nada, hice una partidita, me salió una medianamente Relativamente buena partida Tampoco es la mejor del mundo, ni mucho menos Ustedes saben que yo no... no... Salvo que me envíen ustedes una replay muy buena Si no, yo siempre trato de mostrar... Eh, replays normales, bien, trato de darles ideas para los que quieren aprender a jugar, los que quieren aprender tal vez, bueno, también puede ser. Pero más que nada, los que intentan mejorar, los que, digamos, eh, tratan de, de tener algunos tips y demás cositas que los puede ir ayudando en lo que tiene que ver con sus partidas día a día, bien. Importantísimo, minimapa, grande, ahí, bien, para poder visualizar todo. Nos ponemos en esta cámara, voy con mi cámara, con la cámara del tanque, digamos. Eh, siempre me posiciono acá, o más o menos voy viendo entre esta posición y donde está eh, el UDES al lado mío. Eh, ¿Por qué? Porque en este caso está bien, no hay tantos pesados, ¿bien? Pero cuando tenés 3, 4 o 5 pesados incluso de aquel lado, alguno se te manda y pasa esto, ¿ves? Un tiro, un segundo que le rebotamos al UDES. Y se queda ahí, y ahora la mala suerte, rebote a UDES 0-3. mala suerte. Es así, brother. Le apunté donde tenía que apuntarle. Está bien que Ludes tiene una inclinación bastante, bastante... bastante, bastante... buena, digamos. ¿Ves? 703. Estás comiendo tiro. Eh, esto es para que todos aprendamos. Yo también incluso aprendo muchas veces viendo las replays, reviéndolas o lo que me mandan ustedes. Eh, pero... Mirá. Mirá como... Ahora lo matan al, al T-44. Sabe que está espoteado. Y, lo, y le pegan... Ahí sale de vuelta el UDES, ¿bien? Ahí va, listo. Hay que sacarse... Un UDES siempre es... Es, es, eh, es un vehículo que hay que sacar porque tiene mucho camuflaje. En este caso tal vez no fue del todo bien usado, ¿bien? Pero... Eh, siempre es un vehículo peligroso en lugares en los cuales... Tenés mapas abiertos, bien, hay que tratar de sacarlos lo, lo antes posible. Vamos uno a uno, está, está pareja la, la batalla. Fíjense que es todo tier 8, ¿ok? O sea, tier 8 versus tier 8. No hay, no hay otras cosas. Fíjense acá sale el burrasque. Lo traqueamos ahí, le damos un tiro, le pegamos los tres y directamente le vaciamos el cargador completito. Hay que intentar hacer daño por todos los medios posibles. Entonces vamos 1153 de daño más unos 521. Eh, un total de unos 1.600. Casi 1.700, más o menos. De combinado. Eh, ¿Qué más? Me estoy sacando la, voy sacando las cuentas. 1.674, exactamente. Ahí va. 1.674 de combinado. Bien. Eh, fíjense que en la ciudad hay dos, digamos, eh, dos, tres pesados nuestros: Está el Bisonte, el Alpine y el t 26 el Patriot. Y tenemos el Somua, fíjate que ellos tienen eh, dos autocarradores, el Emil y el SOMUa. Ahí tiro y me como un tiro de. Están los dos ahí pegados, los te, el t 26 4 y el Emil. Me como un tiro de ambos. No me. Mirá que. No lo vi al T264, 26 sino es que me iba, me iba. No, no, no, no me, no me. Siempre hablo del tradeo, ¿no? Bueno, más los chicos del clan, tal vez. Pero siempre les digo que el intercambio de tiros siempre tiene que ser favorable para nosotros. En este caso no me resultó así porque yo pegué un tiro de... ¿Cuánto? 296. Me pegaron uno de 389 y otro de 260, casi unos eh, 600. Más o menos, por ahí anda. Eh, vamos 2 a 2, todavía ha muerto el Patriot. Queda el Alpine y el Tiger y, y el Bisonte en la ciudad. Pero acá yo tengo el T26C4 y, y el SOMUA. Y el EMIL que anda por ahí también. Entonces, se tira un blind shot. Lo hace, lo hace bien. Eh... Ah, está. Es correcto lo que hizo. Hay que tirar blind shot ahí. Y ya con mis 4.95 de vida, decido. Eh, bueno, ahora van a ver lo que, lo que voy a tratar de hacer. Ahí aparece. El Somo que decide cambiar de, de lado de sector. Bien, estaba antes en lo que es D5 más o menos. Decide irse para el otro sector. Para la zona de pesados. Realmente no entiendo bien por qué no estaba ahí antes. Y fíjense que se va a dar una partida bastante, bastante extraña. Porque, bueno, ahora lo van a ver. No quiero adelantar nada, pero está muy buena. O sea, en el sentido que... Partida rara. Sigue tirando ciegos el T26C4 de ahí. Que es lo correcto. Yo no estoy haciendo nada ahí. Como siempre les digo. Eh, si no estás haciendo nada en un sector, bro reposiciónate, ¿bien? ¿Para qué? Para poder tener eh, Básicamente Lugar de disparo O sea, un sector limpio en el cual puedas llegar a disparar Y seguir gestando daño ¿No? Haciendo daño Veo que el P-44 Pantera se va para aquel sector Para aquel lado Y entonces decido ir para aquel lado yo también ¿Por qué? Porque digo, qué raro, pero mira, Si aprieto tabulación, veo que tengo I-SU-152, SU-130PM Scorpion y Scorpion y acá le pido, perdón a Ángela XX, se lo vuelvo a pedir acá. Ahí le pongo sorry. Ahí paro para escribir le pongo sorry. No la vi, no la vi. Venía entusiasmado viendo el minimapa. Y lo que me pareció totalmente extraño, ¿bien? O sea, si podemos llegar hasta ahí casi, donde está el P44 y la hizo 152. Eh... Le voy a tener tiro al T26C4 seguramente, que está ahí en el medio. Y al Emil, que están ahí molestando. Eh, y no nos dejan no nos dejan pasar por ahí, ¿Bien? Que está bien, está correcto, está bien lo que están haciendo Mira, ahí, lo están los dos ahí Dos T26-C4 y un E1000 El T26-C4 eh, es un, en, su, en su tier es un muy buen tanque Bien Es un muy buen tanque Y tiene matchmaking limitado también, ¿no? Bueno, acá decido tomar Correr el poco, un poco el riesgo ¿Por qué decido correr un, un poquito el riesgo? Porque si hay algo por allá, por allá o por acá me puede llegar a spotear bien. Y bueno, nada. Asumo el riesgo. Y que encima, fíjate los cazas que, que dije recién. La ISU me vuela un tiro. La sub me vuela prácticamente un tiro. El Scorpion puedo que, puede que zafe si Dios me ayuda, pero. Estoy complicadísimo. Bueno, a ver, yo quiero ver si me espoteaban acá. Y veo que la ISU-152K se manda. Ahí el querido Gabo X. Eh, 2076 o algo así O 2016, no sé Bueno, ahí aparece el T26C4 Un tirito Tiro que se va al demonio Le metemos el tercer tiro también El segundo lo rebotamos, obviamente Ahí veo que, que muere Gabox, la hizo 152 Y veo que el T26C4 fue quien la mató que no me... O sea, dije, buenísimo. O sea, pobre que murió. Pero digo, qué bueno que lo mató el Tensei 4 y no otro casa que esté por ahí. ¿Por qué? Porque si no... Eso es importante que ustedes se fijen también. Cuando muere un compañero cerca tuyo, ¿quién lo mató? Porque si lo mataba un Scorpion, el Scorpion o 130PM o algo, digo, uh, entonces están por acá. ¿Entendés? Eso también tiene que tenerlo bastante bastante en cuenta. Ahí el Scorpion decide moverse. Ha autoapuntado más que nada porque sé que le va a entrar de todas formas... Eh, si no, no recomiendo nunca que sea autopuntado Y acá tenía más digo la, la verdad, tenía más miedo a lo que es la Lord Rain que a otra cosa no Porque Un tiro de la Lord me puede dejar out también Pero bueno, por suerte la arti no, no se enfocó nunca Acá lo spotean y yo no voy desesperado Fíjense que aguardo no, está, Es de él, es de él, no pasa nada Listo, ya está Porque si me Yo por spotearla Tal vez tengo algo enfrente... Alguno que esté por acá atrás... De todo en el fondo ahí... Donde estaba el escorpión antes... Más allá digamos... Y me espotean... Bien... Que se haya quedado sin disparar... Entonces digo... Bueno... Para evitar eso... Eh, la dejo que la mate el compañero... No pasa nada... Llevamos 2.302 de daño... Más 521... Son unos 2.820 y pico de daño... Ahí aparece el escorpión Un tirito... Segundo tiro... Tercer tiro... Y los... Nos lo llevamos... Bien... Ahí es el Scorpion. Esperamos recargar eh, el primer proyectil. Ya llegamos 3.027 más 500 son unos 3.550 de daño, más o menos. Combinado. parece el 130 PM, que era el último. ¿Y por qué les decía yo que era media rara? Fíjense porque, a ver, en el sentido de que, fíjense hasta dónde llegamos y los casas no estaban acá. Los casas estaban acá. En, ah, en... quería marcar el minimapa. Mini Estaban en A6, A7. Solamente el escorpión estaba acá y eso era bastante, bastante raro. Por lo general, se te ponen todos en B1, más o menos, por ahí. Donde está la casita, a los costados de la casa. O en los arbustos que tenés por ahí, por B2 también. Eh, porque ahí tenés tiro a lo que es el centro, donde está el Scorpion en este momento. Eh, tenés tiro a toda la parte central, a todo lo que es E2 también, por ahí. Donde está el, el, el caminito de línea 1, si te pones al lado de la casa. O sea... Me pareció raro eso, bastante bastante raro eh, Así que nada chicos, vamos a pasar directamente Con los resultadetes Vamos Bueno amigos, entonces Acá estamos con los resultados de la batalla Ok eh, Hemos ganado 134.000 Nos dieron eh, disparar a matar eh, Rompehuesos Maestría de segunda Hicimos al final 3.554 más 521 de daño asistido Con lo cual el combinado son unos 3.900 casi 4.000 Ponele para decir así 4.000 más o menos para redondear y 4 kills Bien, no está, no está nada nada mal eh, Ya digo, tampoco es una, una replay de, de, del otro mundo ni mucho menos Yo siempre les digo lo mismo Soy un jugador normal, soy un jugador del promedio Un jugador más como cualquiera Eh... Y bueno, ya les digo, y trato de aprender siempre todos los días de, lo, de los que juegan mucho mejor que yo, que son un montonazo. Eh, bueno, acá justo el señor Chris Morris, cuando saqué la captura, me, me estaba invitando a, a Pelotón. Así que bueno, le mando un saludo a Chris Morris eh, 7777. Eh, bueno, y aquí estamos con los, con los daños bien de, de ambos equipos. Fíjense que el t 26 4 pegó ahí un par de chiguitos, 1950 hizo de daño el equipo, del equipo rival, el señor Víctor Vickick o algo así, 1950 el Somo hizo 2139, un buen tanque, el soma es muy, muy muy bueno, bastante bastante duro, encima tiene un autocargador, lo único malo obviamente es el tiempo de recarga que pasa entre cargador y cargador, pero tampoco se puede todo, ok? Eh, ¿Qué más? De nuestro equipo Bueno, 3.454, primero yo con 4 kills Segundo el Scorpion con 3.441 Tercero el Scorpion Fíjense, en estos mapas los cazas son Muy, muy buenos Por eso fue una, una pena que el, el UDES En rival eh, se muestre tan rápido Y muera tan rápido en esta partida, ¿no? Porque le podría haber sacado mucho, mucho rendimiento A ese, a ese UDES en este mapa en particular Porque es muy, muy bueno eh, Yo creo que él tendrá que haberse Reposicionado después de que le, le Fue spoteado y se comió un par de tiros yo, si soy él, agarro el caminito por atrás, me voy, doy toda la vuelta y me voy eh, hasta donde estaba la Arti, en A1, en B1, en B2, por ahí más o menos. Para evitar que avancemos nosotros por el camino, ¿bien? Pero fíjense que son cositas eh, tips, así como que. Si no estás, si estás en un lugar y no estás haciendo nada, y pasaron 2 o 3 minutos y te das vuelta y no pasa nada, bueno, te das la media vuelta, te vas a otro lado, si ahí tampoco haces nada, volvés al sector, si no te vas para el otro lado, te fijas, te das una vuelta. Por eso a mí me gusta usar tanto los tanques medios y el proyecto, obviamente, es, es, es una bestia. No, no, no, tiene Y más en Tier 8 No, no, no hay con qué darle Bueno, después eh, Cuarto el Alpine Tiger Ahí Pandaman 995 eh, Gabox 2076 Que nos acompañó ahí al final Con la ISO 152K eh, Víctor del clan asado Ahí debe ser argentino Supongo, no sé UDES 14 5232 eh, Fíjense que el UDES 03 eh, Hizo dentro de toda Una buena partida 1176 Así que, que bueno Esto ha sido los resultaditos del equipo rival la, la ISU 152, 1437 de daño, no está mal. La SU 130PM, 1317, cada 1960. Eh, y después, por último, eh, lo que tiene que ver con la pantalla de resultados, eh, lo que tiene que ver básicamente con créditos y experiencia, ¿no? 1524 de experiencia. Eh, por 2, era el por 2 le saqué, con lo cual sacamos 3.502. Eh, 3.505, perdón. Y sacamos unos eh, 95.000, más el 40% de las operaciones festivas. Son 38.000, total 134.000. Y hemos en total eh, perdido por la cantidad de créditos de munición, más la comedita, como lo llevo yo el proveto Porque para mí el proveto es una bestia de tanque, con lo cual hay que llevarlo bien, bien pipí cucú. A full, full, full. Ojo que no digo llevarlo full oro, ¿no? Porque yo lo, ni siquiera yo lo tengo full oro, o sea. Creo que tengo tipo mitad y mitad o más, tengo un, un, dos cargadores más, más o menos de, de, de, de APCR que de AP, pero está, está bien igual. Y en total, bueno, como decía, 20.545 créditos, chicos. Así que bueno, les agradezco un montón. Ya saben, si tenés alguna replay, alguna cosita, me la mandás eh, en lo que es el Discord. En el Discord, que seguramente está acá abajo, obviamente, el, el link. Y eh, ahí van a poder directamente mandar todas sus cosillas y después la, la voy a estar subiendo. Ténganme paciencia, como siempre les digo. Que eh, La trataré de subir, pero El tema es que ahí tengo un gran problema Que es el que te cambia el, el, La versión del juego y ya no la puedes ver Es un lío, entonces a veces tienes que hacerlo Apurado y es, es bueno, es todo un tema Pero bueno amigos, muchas gracias, que tengan Hermoso año y nos vemos En la próxima, chau chau